Ya vengo de la calle después de haberle vendido unas paletitas de caca a los niños para que se infecten y les dé una infección y sus mamás y abuelitos se pongan muy preocupados. Azrael, No quiero unas paletitas de caca. ¡Ah, muerto! reír. ¡No quieres una peletita! quiero ¡Asume! ¡Asume! no ¡Asume! ¡Asume! ¡Asume! reír. ¿Qué te pasó? A su por favor, te lo Amigos Parece que algo le pasó. Hay un video y un mensaje en la computadora. no no no. Le voy a dar play. Es un demonio. Y manda un mensaje. De que tiene al profesor Israel Romero Salinas bajo un hechizo de suspensión física. Uh. Amigos, parece que le han hecho brujería al magnate del universo. Yo voy a estar investigando este caso. Adiós.